Hey, bienvenidos a clases, Yo soy clase, yo soy Messi El maquillaje de hoy es inspirado por el estilo de maquillaje de mi primita Yulisa Amézquita, la cual es una maquillista profesional, tiene su propio salón y todo y ella me maquilló el día de mi boda y me hizo algo muy parecido a lo que yo me hice hoy Yo estoy feliz con el resultado Si a ti también te gusta, quédate para que veas cómo lo hice Un poquito de Prep and Prime de MAC O Fix Plus como también se conoce No es solo un spray fijador de maquillaje Sino también un primer Luego me voy a poner también de este primer Me he dado cuenta últimamente Mezclando estos dos primers Que sí veo una diferencia Porque usualmente me pongo primer y digo No veo ninguna diferencia Mi piel se ve bien planchadita No se ven poros como siempre, ustedes lo ven en cada video Mi corrector de ojeras Lo siguiente que voy a hacer, aunque les parezca extraño Es ponerme concealer Hice un video hace poco en el que probé la técnica de la base reversa En el que uno se pone el concealer y el contorno antes de la base Y realmente me gustó mucho Tengo que experimentar un poquito más con esta técnica Voy a poner contorno también debajo un poquito más de lo usual. Espero no arrepentirme de la siguiente decisión. Y es que como base le voy a dar otra oportunidad a Fit Me Luminous and Smooth de Maybelline. Que no me gustó para nada. Quiero usar esta porque como tiene tan baja cobertura no va a cubrir el trabajo de el contorno y el concealer. Y creo que es una buena base para la técnica de la base reversa. Al no cubrir mucho, se va a poder ver todavía lo que hicimos debajo. Es un buen color, por lo menos eso sí que lo tengo que decir. Este es el 315. Ok. No se ve mal, no se ve mal, no se ve mal. Y la vez anterior recuerdo que me molestó que era demasiado grasosa Pero no sé por qué ahora no siento eso Sería que hice algo mal Me puse mucho humectante, no lo dejé secar antes de ponerme la base No sé, o el primer que usé, o no usé primer No sé qué fue lo que hice mal, de verdad Pero hoy no la siento tan grasosa Creo que tengo mucha iluminación, vamos a bajar un poco para que vean mejor el tono No se ve para nada mal Para nada Me alegra haberle dado otra oportunidad a esta base Creo que el contorno y el concealer se tapó aún siendo esta base de baja cobertura No se ve mucho <ríe> Vamos a poner otro poquín Ahora me voy a hacer las cejas fuera de cámara Y regreso en un segundito Comencemos con los ojos Voy a comenzar tomando mi paletita de Sleek Mates versión 1 Y voy a tomar el color naranja de la paleta Y este va a ser mi tono de transición No es un color, no es tan vibrante como se ve ahí, al menos no sobre mi piel Es un buen color de transición para mí, es un naranjita bastante bonito, bien cálido. Luego voy a tomar mi paletita de Slick, o Special, y voy a tomar este marrón y lo voy a poner más bajito que el naranjita. Creo que voy a tomar del mismo marrón Y voy a seguir hacia abajo para contonear mi nariz Ahora voy a tomar mi paletita de Catrice De Blazing Bronze Collection Este se llama Call it what you want palette Y voy a tomar Mi perro se está rascando <ríe> Y voy a tomar este marrón Es satinado, no es mate totalmente y lo voy a concentrar alto y bajito en toda la zona externa del párpado, móvil y fijo. Donde no lo voy a poner es en esta zona de aquí. Prácticamente la mitad del párpado. Como ven en todo esto, sigo usando la misma brocha gordita, grande. Porque no quiero depositar una gran cantidad de pigmento Solo quiero sombrear un poquito Logrado esto voy a tomar una brocha compacta Y voy a tomar, déjame ver cuál de los dos me gusta más para esto El más rosadito de los dos Voy a tomar este, es un color champaña con algo de rosado en él Este es un champaña... Con más amarillento dentro del subtono. Voy a hacer casi como si me estuviera haciendo un cut crease con esta sombra bien alto esta mitad de el párpado aquí. También de una manera bien suave que no sea demasiado chillona. Veo que casi no se nota nada Me voy a poner un poco de prefijador de maquillaje Y luego me pongo de nuevo la sombra brillosa Para que se fije mejor Voy a aplicarlo con los dedos un poquito Para ver si se nota un poquito más Voy a tomar el mismo marrón que usé de segundo por aquí y voy a delinear un poco por fuera, fuera del límite, hasta donde llegué con la sombra brillante, casi como cuando uno se delimita un cut crease por fuera con el color oscuro de nuevo para darle un poquito más de definición. Y tomo una brochita para intensificar un poquito de nuevo lo que hicimos antes aquí con el marroncito. Excelente. Abajo el mismo color Champañita Hasta la mitad Y en la otra mitad Aquí el marroncito Segundo que usamos Vamos a usar el mismo champañita Debajo de la ceja por aquí Y siento que mi nariz Todavía no está lo suficientemente Contorneada como me gusta a mí Me voy a poner otro poquito Y ahora me pasé voy a iluminar la nariz con esta barra iluminadora de Art Deco on the Glow me voy a poner un poquito de delineador negro una muy pequeñita línea como no acostumbro a hacerme delineado aquí no me quedo muy bien pero no importa bueno y me puse un delineado marrón chocolate en la línea del agua inferior y ahora me voy a poner un poco de mascara Ahora voy a tomar mi paleta Smart Essential Face Palette de Kiko Milano y voy a tomar el iluminador que me puedo ir quitando esto ya Voy a tomar un rubor de esta misma paleta, el más oscurito de los tres Voy a chequear mis labiales rojos y a decidir cuál de todos me voy a poner hoy. Estoy en el proceso de selección. <risa> me decidí por dos lápices delineadores que voy a usar y no voy a usar ninguna barra labial. Solamente dos lápices. Voy a comenzar con este delineador de Kiko Milano que se llama Creamy Color Comfort Liner en el color 305. Y ahora que tengo mis labios un poquito delineados encima, me voy a poner. un uh, Momento Messi. Me voy a poner por todas partes este delineador rojo de mi kit de delineadores de labios de Rumio, del cual hice un video. Te voy a dejar el link para ese video por aquí. Ahora. Me gusta. Estoy complacida. Creo que me voy a quedar con este color Es la primera vez que me pongo un pinte rojo Que me guste tanto que de verdad no me lo voy a quitar En el momento en el que apague la cámara <risa> Yo no soy persona de usar labios intensos y mucho menos rojo Pero este rojo me gusta, está precioso Estoy súper contenta Espero que les haya encantado este video Y si es así, regálame un like Suscríbete a Classy, que tengan un feliz año nuevo y te veo en el 2019, chao.